Nada es original, el podcast más pirata de las redes Recuerden que acá estamos básicamente para hablar de cine experimental Pero nos permitimos siempre eh, salirnos de esas fronteras Para hablar de temas que nos parecen interesantes Y en esta ocasión, es una de esas ocasiones en las que nuestro invitado No es exactamente especialista en cine experimental Pero sí nos va a venir a iluminar en un tema que ahorita estamos... Eh, Acercándonos, conociéndonos, conociendo porque eh, la edición de este año está, tiene un. La edición de este año del, Ultra Cinema, del Festival del Ultracinema está envuelta en este halo de lo que es el afrofuturismo, ¿no? Entonces es como la, la parte estética, y además, como saben, hemos abierto una categoría especial en donde estamos invitando a creadores de la diáspora africana en el mundo a que nos compartan sus trabajos. Eh, estamos pensando que particularmente experimentales Pero bueno, ahora sí que todo será bienvenido Pero bueno, antes de adentrarnos en este, en este fascinante tema Quiero darle la bienvenida a mi contapache Mi querido amigo y colega, eh, el maestro Punt Que sigue sufriendo los estragos del calor allá en las bajas temperaturas de Montreal ¿Cómo estás Antonio? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por dar presentación y efectivamente si sí, estamos a 2 eh, grados y se espera que estemos a 5 bajo cero esta noche en la madrugada entonces pues ya estamos empezando a sentir más el calor eh, tremendo que se avecina en no, bueno. años. acá estábamos comentando que en Tepos pues, está el calor a todo lo que da no no no no, no. Yo, que, yo sé que el verano va a estar tremendamente severo pero en, en el, nuestro invitado está también, es acá paisano de Morelos también. Él está en Miacatlán y bueno, ahorita nos va a contar qué tal está el calor por aquellos lares. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a David Gómez que eh, nos visita desde, ya decía yo, desde Miacatlán. Y bueno, pues David es, además de artista y eh, educador, es activista y básicamente es activista por. Eh, la, la causa de, la, de la, las comunidades afrodescendientes en México. Tiene incluso un, eh, un, una organización que desde, desde su trinchera pues, ha buscado legislar, ha buscado hacer eh, eco de las voces de las comunidades afrodescendientes en México. Y pues bueno, básicamente lo, lo, lo invitamos pues, para que nos cuente ¿no? cómo está la cuestión de la creación audiovisual en, eh, en estas en estas comunidades y pues nada bienvenido David cómo andas amiche Antonio pues muchísimas gracias por invitarme es un honor para mí estar por acá pues sí acá estamos con unos 40 grados anda dura la no bueno que va de los 40 grados a los menos 5 del nuestro pero bueno pues, bienvenido David, pues sí, como, como te decía, bueno, antes de, de, de, de platicar de lleno con David, les, les cuento, a, a David lo conocí, tuve la, la suerte de coordinar eh, el proyecto Polos Audiovisuales eh, Morelos en el 2020, justo en la pandemia, y ahí se creó un, un muy interesante grupo de, de eh, colegas morelenses que, pues bueno, tuvieron ahí esta serie de talleres que el insigne ofrecía, yo estaba ahí nomás de, de coordinador. Y bueno, David fue uno de los participantes. Y ahí, bueno, nos enteramos un, un poco de su, de su labor, de su trabajo. Y, y pues justo ahorita que estamos en este asunto del, de conocer más, ¿no? De, de, de, cómo, de cómo se mueven las aguas por, por, por, estos, eh, eh, por estos lares, pues na, na, nadie mejor que él. No pude pensar en mejor... Este, persona que nos platique pero pues david empecemos en tu experiencia como activista como artista como educador cómo está la cuestión ¿Qué tan digo sabemos que ya, ya entraremos en esta cuestión del ECAM y estas cosas que se han implementado en los últimos años pero pero como como como dan voz la, de, de manera audiovisual las comunidades afrodescendientes en méxico bueno pues ¿A qué decirte, ¿no? Eh, para empezar, pues te cuento que hace unos tres años eh, se hizo un proceso de consulta para reconocer a la comunidad norteamericana en el país. En Hubo una gran reforma en el artículo segundo federal. Y a partir de esta reforma, pues muchísimas personas eh, participamos en foros de consulta en todo el país y trabajamos diversas temáticas que nos inquietaban. Eh, como procedimiento en Morelos no hubo mucha representación, sobre todo mi padre y yo, mi padre me llevó. Entonces a partir de ahí pues comenzamos a hacer incidencia dentro de políticas públicas en el aspecto de eh, a nivel nacional para comunidades. Ah, pues, es justo ahí dado a que fue uno de los únicos pelados era los pues, más comunes que estaban ahí en, en esta consulta a nivel federal pide de las pocas personas que habló de cultura y, y de creación artística no porque no le interesara a la gente sino porque pues también había temas más apremiantes y aunque duele decirlo pues cuando se reconoce una comunidad después de 200 años pues, hay un montón de deudas históricas en materia de salud en materia de educación que, que pues digamos cuando contrastan con, con problemáticas culturales parecen ser más importantes entonces a partir de ahí eh, una persona del de, de Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se quedó como con la figura del morrito que hablaba de cine y me invitaron a esto de proceso de, de consulta para las reformas que hubo en el cine no en los pequeños en el 2019 2018 también estaban buscando justamente ahorita que hablabas del ECAM, eh, estaban buscando reformar los procesos de convocatorias y, y darle oportunidad a comunidades históricamente vulneradas en México de participar, pueblos originarios y por primera vez a la comunidad afrodescendiente. En, en ese sentido, como lo veo, veo que hay una, un halo de esperanza, ¿no? Me enteré de esta cuestión de, de polos, en este momento fueron polos virtuales, ¿no? eh, pero me enteré de las convocatorias del INCINE y de las oportunidades que hay de trabajar desde un INCINE más comunitario o dentro de procesos de formación y de profesionalización de, de audiovisuales, justamente a través de estas discusiones del INCINE. Entonces, creo que hay grandes pasos. Ha habido momentos donde toda la situación resulta esperanzadora, pero por otro lado, los discursos aún existen. Eh, varios discursos que, que siguen sin cuadrar, ¿no? eh, que nos llevan o nos permiten estas viejas prácticas y, y costumbres sobre todo de la producción artística y audiovisual en México, que ya sabemos que son un cochinero, ¿no? y creo que también para destruir esa institución, no, no, no sé si sean instituciones, pero toda, toda esta eh, construcción que ha llevado décadas de parte de malas prácticas, de creadores y creadoras, pues, eh, hace falta todavía más. sí por supuesto digo antes de esta administración del IMCine pues estaban borrados todos los cines que no que no fueran mainstream no que no fueran comerciales que no fueran el cine eh, pues más tradicional más clásico más aspirando a ser Hollywood de, de, de, de, de este pues ranchero no, no sé, o sea en esta administración sí han puesto un poco más énfasis en visibilizar los otros cines, que bueno pues sabemos que acá en este podcast desde aquí nos hemos cansado de decir que bueno, el cine experimental que es lo que nosotros dominamos es una forma de hacer cine que por supuesto no, no, eh, no, no responde a las mismas reglas, ¿no? que responde eh, el cine tradicional y bueno, pues afortunadamente ahorita se están dando, la pandemia también contribuyó en gran medida a, a, a que los cineastas tradicionales se abrieran a la posibilidad de, de, otras, de otras formas de creación. Pero bueno, decía yo, esta, este asunto del ECAM, no sé tú cómo lo ves, eh, David, ¿En, en qué medida sientes que ha incidido, eh, digo, los estímulos siempre son, pues nunca es el dinero que, que necesitas para hacer tu película tal y como la imaginas, y están súper competidos pero pero igual no, es, no, no, no. tú como lo ves ha, ha estado de hecho también bueno, mucha acá, hola hola camila eh, también mi, mi percepción es que digo está está además de que está competido con, con el resto de las comunidades eh, eh, la, la, la carga mayor hacia hacia estas estos, eh, eh, estos estas visiones del mundo que no han sido representadas, pues tiene una carga mayor sobre la cuestión indígena, ¿no? La cuestión... Eh, entonces ahí, además de, de, de luchar contra los cineastas tradicionales, los cineastas indígenas, los cineastas afromexicanos, pues es, es, está más, más complicado. Pero bueno, ya tú me, tú, tú me contarás cómo, cómo lo ven, eh, cómo han visto esta posibilidad, pues, que ya existe de, de, de acercarse a una forma de creación. Pues con algo de presupuesto, ya cuando menos, ¿no? Sí, hay muchas cosas, ¿no? Para empezar estos discursos bien tirados hacia el racismo y la meritocracia siempre están presentes. ¿no? Recuerdo que inclusive, hay un cineasta, no, no diremos nombres, pero que ya ha hecho trabajo para comunidades afro estaba indignadísimo ¿no? porque ahora estaban dándole dinero a indígenas y a negros mexicanos antes que extranjeros y eso era xenofóbico, entonces estaba encabronado y de hecho le pidió a personas de la comunidad afro que con él, que se expresaran y que fueran mortales. porque como era posible ¿no? que de repente se expresara de esta manera la también había una, de, de hecho una parte que agradó mucho es que se visibilizaron historias de movilidad e inmigración. ¿no? Eh, mal, no es lo mismo llegar a hacer cine como un guatemalteco a, a hacer cine como argentino ¿no? o como un español en México. Y, y creo que ese fue uno de los aspectos del cine. Yo no creo que haya sido una cuestión xenofóbica, pero por ahí eh, comenzaron varios discursos. que fue difícil? Eh, es difícil encontrar cuáles son las narrativas que la gente considera apropiadas para nuestra comunidad y cuáles um, No sé cómo decirlo, pero inclusive dentro de estas convocatorias, aunque ya existen oportunidades para personas aparte, hay convocatorias que le gustan mucho la gente eh, historias de marginalidad, pobreza, de protagonismo, siempre son bienvenidas. Pero historias, justamente ahora que mencionas que estamos experimentando, de eh, mis trans camarada tres años que se dedica a este rollo, también desde su mérito. Y, y yo me he dado cuenta de que historias como las que de repente él presenta, cuando están tiradas desde cuando no sé cómo decirlo, cuando no, no están tocadas por su racialidad, no son tan exitosas, no son tan agradables como cuando presentas algo desde tu negritud, ¿no? Entonces, eh, estamos en un momento muy interesante porque para muchas personas, no solo cineastas, para muchas personas en México, este reconocimiento de la comunidad negra es una oportunidad de expresar quiénes es nuestra racialidad, nuestra piel nuestra cultura. Desde el cine es lo mismo. Hay historias, que comienzan a presentar historias muy hermosas, por ejemplo, Negra de México world eh, que es una maravilla para, para compartir ciertas experiencias desde nuestra negritud. Sin embargo, no, no nos ha dado la oportunidad de explorar cuestiones más tiradas a la composición, eh, creaciones más tiradas a ondas experimentales, artísticas, eh, porque pues, siempre debemos hablar de nuestra o del tiempo. Entonces, de cierta manera, también nos está limitando esta parte, nos está enfrascando, ¿no? De lo que será. ¿no? Y esto lo estoy diciendo no como un creador, ¿no? Porque al final todavía no, que, no, no he hecho ninguna producción audiovisual y lo que he hecho está bien tirado a, a la pedagogía y la educación. Eh, sin embargo, siempre me, me ha quedado muy claro por la manera en la que las personas se interesan en el trabajo. Cuando. Me dicen, oye, has grabado algo, has hecho esto. Sí, pero lo uso para mis clases. Es como, ah, güey. Pero no tienes una historia sobre, sobre cómo los tratan en la calle, sobre tu papá negrito, sobre todo. El... No, pues. Entonces, no sé, son ese tipo de cuestiones las que me dejan también como contrariado. Es hermoso hablar de nuestra comunidad, pero nos limita a hablar solo de nuestra comunidad. Y solo si ven al negro en la costa, en la playa, pescando. Negros urbanos de la Ciudad de México no están representados. Eh, negros en movilidad, en los de espacios laborales tampoco están representados. Solo son historias desde la ruralidad y desde la Costa Chica. Es, es, si acaso los más pocos en Coahuila, pero no se han explorado más negritos de México. ¿Dónde están los autos de Tabasco, los autos de Sonora? Sí, pues digo, finalmente eh, eh, es un poco lo que pasa en, la, en, en ahorita que se ha estado dando esta... Bueno, aprovecho, perdón, para saludar a Camila ya en forma que nos, nos visita desde eh, La Paz, Bolivia y que bueno, pues eh, siempre nos eh, parece muy interesante porque bueno hay muchas similitudes, hemos dicho también hasta la náusea <risa> muchas similitudes eh, en, en, en muchos, de muchos tipos en, en, en lo que sucede en Bolivia como lo que sucede en México pero también tiene sus particularidades y bueno, la otra vez aprendimos que allá en, en, en Bolivia también hay una, una raíz afro que, que bueno, está muy focalizada y ahorita igual Camila nos platicará un poco más pero bueno, decía yo eh, que de repente se pusieron de moda estos temas ¿no? De, de darle, como que cubrir la cuota, incluso digo, para todas las compañías de, de, de Netflix, de Netflix, de ese estilo de Netflix, de, de streaming para las compañías productoras de repente como que Ay, pues, tenemos que vernos bien, de repente soltarle la rienda tantito hasta ciertos límites a, a estas otras comunidades pues, para, para seguir vendiendo, ¿no? Finalmente ha sido eh, en gran medida eso. Y como bien dices, de repente pareciera que si, si no se explota eh, el tema de, bueno, digo, los, lo hemos visto, el cine mexicano, ¿no? En general. Si no es la violencia, si no es lo que pasa con el narco, si no es... Pues de repente no ganan no, no ganan los festivales, ¿no? O sea, a, a, haciendo un análisis así somero nada más de las de, de las temáticas, de, de, los, de las eh, películas que han ganado en festivales internacionales, pues es esa parte, es esa parte eh, dolorosa, oscura, violenta del de México profundo, que son como que lo que, lo que llama la atención, lo que de, se produce, pues porque como un poco... Este apelando a eso, ¿no? Apelando cuando podemos contar historias de éxito, podemos contar, como bien decías, ¿no? O sea, eh, desde, desde eh, ustedes pueden hacer una película de como cualquier otra película, pero que no explote esa cuestión racial, esa cuestión. Eh, eh, indígena, esa cuestión social, socioeconómica porque, digo, yo soy pobre y no por eso tengo que pensar en hacer películas de pobre, ¿no? De cómo he vivido toda mi vida en, ca en carencias, porque pues no o sea, yo, yo digo, al contrario ¿no? Eh, pero de repente sí cae la, la producción audiovisual por eso es maravilloso el cine experimental porque no, ahí sí prácticamente digo, sí tiene sus desafortunadamente tiene un estigma enorme que, que muchas personas piensan que es solo por unos cuantos elegidos, eh, no, pero no todos, no todos los que estamos cercanos al cine experimental somos tan elevados como el Maestro Bunt que se puede dar el lujo de, de vivir en un palacete ahí en Montreal. Pero Maestro Bunt quiero escuchar sus sabias palabras y, y ilumínenos con su sentir. Ahorita usted que está viviendo en un país de tercer mundo, ¿no? ¿Cómo está la, la, la onda por allá? ¿Cómo ve el tema? La, la, el, el tema es como, como como candente, ¿no? Sí ha sido como un tema eh, que, que, que se ha aprovechado para, para, para politizarlo, para tener como estas plataformas eh, eh, que, que, se, que se aprovechan de ellos los políticos, sin embargo sigue habiendo como un... Como una, pues, pues como una falta muy grande de, de estas voces ¿no? que creo que en todo caso siendo, o sea, comparando un poco, sí hay más, ¿no? de, sí hay más voces aquí, eh, sobre todo la comunidad afrodescendiente. Sin embargo, las comunidades indígenas está prácticamente olvidadas ¿no? y apenas es que estamos empezando a ver algunas cosas que se hacen eh, desde la creación eh, con respecto justamente a, a, los, a, a, a todos estos pues no sé si llamarlos excesos eh, de la crueldad colonialista, no entonces eh, es, es un tema que, que en los medios sigue siendo como como hasta tabú me atrevería a decir y, y pues aquí hay un montón de comunidades que apenas están empezando como a tener como esas, e, e, esa voz, ¿no? A pesar de que si sí hay creadores, creadoras que, que han estado trabajando desde los años 70, desde los años 80, todavía falta como mucho esa, esa conexión, sobre todo con los públicos, ¿no? Y, que, y, y, y también, como dice Mincha, sí de pronto son temas como, entre comillas, de moda, justamente aprovechando como, como, esta, como, como aprovechándose de estos temas, ¿no? Entonces, eh, yo puedo hablar desde mi experiencia pues, como migrante latinoamericano, y también hay como como una cierta efervescencia, pero creo que sí falta como muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Sin embargo, como, como en México, como en nuestra América Latina, de pronto como esta, entre comillas, también tercera raíz, de pronto pues se ha invisibilizado durante pues, los 200 años o más, yo creo que menciona a David, ¿no? Y, y mira Antonio que allá en Montreal hace relativamente poco, ¿no? fue que se le agregó el nombre a la ciudad. O sea, cuando tú citas la ciudad de Montreal, tienes que poner este nombre, no sé, desde dónde, de, de qué este... de, de, de hecho yo creo, yo creo que se, se, se acentuó más como este pues como esta, como pagar esta deuda. Uh -huh. Uh -huh se acentuó a partir de la pandemia. Yo creo que la pandemia, como, como decías hace unos minutos, yo creo que sí, eh, catapultó y acentuó muchísimos vicios que teníamos como sociedad. Y, y empezamos como a reflexionar, a corregir ciertas cosas. Y efectivamente sí, cuando se cita la ciudad, o sea, se pone el nombre, digamos, colonial y el nombre que existía desde hacía pues, siglos, ¿no? Sí, te digo, ese, ese tipo de situaciones pues, son son recientes y, y, y pues buscan justo eso, visibilizar a las comunidades que ya estaban, ¿no? Que fueron avasalladas por los colonizadores. Pero por México no hemos llegado a esos puntos, ¿no? O sea, creo que no, no la Ciudad de México quizá me estaría llamarse la Ciudad de México, no sé, no sé, pero bueno no nos desviemos del tema, el asunto es que ¿qué necesitamos hacer, David? ¿qué, necesita, qué necesitamos como, digamos, nosotros que no nos, nos auto... incluso también eso, ¿no? ¿cómo te autorreconoces, reconoces? Pues, puedes auto... A, a, a, a, ¿cómo es que se me olvida el término? Eh, que lo manejan, auto lo manejan eso, autoescribirte a, a, a cierta eh, cierto grupo de personas pero bueno, eh, estamos claros. Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de tener, de tratar el tema con, con mucho cuidado, pues porque ninguno de los organizadores nos, nos reconocemos como eh, pertenecientes a las comunidades afromexicanas, ¿no? Pero, pero sí queremos, por supuesto, tener un, un abrir la puerta para que las personas que están creando cosas en México, particularmente, y en el mundo, eh, pues tengan este espacio profesional en donde sus trabajos se puedan ver se puedan reconocer como para poner nuestro granito de arena pero qué piensas que podemos o cómo podemos contribuir pues a, a, a generar eh, un, un eco con, con lo que están haciendo ustedes pues hay, hay muchas formas ¿no? la, la primera que me llama mucho la atención a donde las pláticas sobre racismo y discriminación en medios de comunicación en México y en América Latina se han quedado, es en la representación. Y la representación, por ejemplo, en poner a personas morenas, a personas negras, es, tiene su importancia, pero hasta cierto grado. Con infancias es necesario, indiscutiblemente, pero más allá de las infancias, esto es una opinión Creo que esta parte de la representación que ha dado a, otro, a, a otros espacios, podemos encontrar algunas de nuestras historias y experiencias en Ordenes ¿sí? eh, uh -huh. pero no necesariamente es que sea un triunfo. Eh, Franz un, un pensador, no me acuerdo si era de Martinico de Guadalupe, caribeño, eh, los grandes pensadores en, en torno a la decolonización decía que los colonizadores, el capital, van a tomar cualquier lucha social o cualquier producto que les sea dañino a, a, vamos, a los mismos colonizadores y lo van a deformar al punto que sea algo inocuo, que represente una... vamos, que, que pueda ser comercializado. ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que mencionaban sobre la representación en Netflix y cómo de repente hay más personajes net ustedes mueran, eh, es un es básicamente una extensión de este eh, secuestro de un ideal y de una lucha válida para ser funcional dentro de un esquema capitalista. ¿no? En lugar de pensar en narrativas que, que no, no, no, ni siquiera hablamos de la explotación, ni de la pobreza, ni del populismo, en lugar de tener una narrativa de una persona negra en una pantalla, eh, sea cual sea, tenga un protagonista negro, sea ciencia ficción, lo que tenemos es un personaje que de repente dicen ¿No es negro y ya, no? Está bien para los niños, ya no niego eso, también para los actores y que de repente tienen esos papeles, eh, pero pues al final es, es tomar una lucha social y es convertirla en algo funcional a, al sistema económico. Eh, ¿Qué podemos hacer para revertir este tipo de situaciones? La primera es estar conscientes de dónde nos estamos enunciando. Hay enunciaciones que somos respetuosos. En este caso, eh, no, no hemos compartido tantísimo, pero por la, la, las ocasiones que tuvimos la oportunidad de intercambiar, eh, entiendo que sí es un respeto tu parte de la, de la historia, ¿no? En general, no encontré, no hubo situaciones violentas dentro del pueblo sexual, y eso es maravilloso porque no es algo que se repite en todos los El lugar es donde la primera pregunta que me hacen, oye, ¿y ¿por qué no eres tan negro? la respuesta más simple es porque mi mamá es blanca, eh, pero son cuestiones de, de identitarias que llegan a generar un montón de problemáticas, porque yo no tengo por qué estar registrando mi identidad, pero la otra parece, y es dentro del, del cine, sobre todo dentro de lo visual, este tipo de cuotas requeridas, eh, hay afrodescendencias que incomodan, eh, cuando te ponen un personaje negro en México no es un personaje negro cualquiera, es una mujer hermosísima o es un negro super mamado. Yo no he visto a, a personas, eh, o sea, sí, es innegable que son parte de la comunidad, pero no he visto como a personas más cercanas a, a los pueblos afro, eh, sino más bien a supermodelos ¿no? que llegan a ese lugar porque cumplen con un estereotipo. O si no son tan bellos. Eh, eh, los papeles son de comedia, ¿no? O sea, claro. son, son bellos y de adorno, pero si no lo son, son eh, algún tipo de patiño, ¿no? Definitivamente está el caso de Johnny Laboriel. Yo crecí viendo cómo le decían esclavo a Johnny Laboriel y me eh, ese tipo de cuestiones eh, me hacen reflexionar un chingo. Yo no puedo criticar a Johnny Laboriel por haber aceptado esos papeles. Al final fue pues, su decisión, era su vida lo que lo llevó a ese tipo de cuestiones fue, fue cosa de él, ¿no? Tal vez fue la única manera en la que encontró para sobrevivir pero, por ejemplo, cuando yo crecía cuando yo tenía 17 años los pues, cientos sí, de Laura eran los que escuchaba que me tocaban a mis compañeros más amplios, más racializados más afro, más racializados entonces, pues yo pasaba, ¿no? todavía aquí, aquí hay una hay un, todavía hay muchos cuestionamientos sobre la identidad, esto cómo reconocernos. Yo tengo claro quién soy. ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá se reconoce como negro, como autodescendiente, porque venimos de una comunidad que surge de personas esclavizadas. ¿no? Está la misma hacienda, está como a dos cuadras la hacienda donde estaban esclavizados. ¿no? A mi papá no tenía para dónde hacerse ¿no? y ocultar su identidad, no él eligió asumirla. Pero mucha gente... Eh, por ejemplo, una persona, no bueno, típicamente como yo, bien puede pasar como un mexicano normal. Nadie le dice nada. No enfrenta una violencia, una discriminación directa en la calle. Y, y es difícil comenzar estos procesos de reconocimiento si durante años en México la, la negritud significaba violencia, violencia o sexo. Eh, las, o sea, la imagen de Tongo Lele, la imagen de, de esta chica, ni siquiera sé su nombre, ¿no? pero había una chica negra en la hora pico. ¿no? También fue uno de los referentes negros que había en la tele en aquel momento. ¿no? De, de Rarotonga, tú dices Rarotonga, no Tongo Lele. ¿Mm -hmm? Rarotonga, na, dos también. <risa> <en tan. risa> todo, todo, y toda esta carga que los medios han, han relacionado con la cultura negra, no, no con la cultura negra, con la negritud específicamente en México, eh, tiene una... Tiene una carrera colonial impresionante, ¿no? Son los estereotipos que vienen desde la época de la historia, ¿no? Y son estereotipos que no han cambiado. Eh, por ejemplo, representaciones en telenovelas, así que recuerde, está la de la chacala, ¿no? Eh, por ahí salió una mujer negra. ¿Y por qué? Pues porque era la parte mágica, la parte de... Ni siquiera sé de qué era tan pericia. Era una religiosidad exótica, ¿no? En, en, a, algo curioso es que en esta telenovela ni mejor cómo se llama esta telenovela el, el derecho de nacer no donde de repente sale un bebé negrito en la familia y todo un problema es curioso que, que el, tradicionalmente actores actrices afro han representado el papel de la mujer negra pero aquí en México eh, sobre todo cuando la televisión no era color, la mujer negra, aunque fuera afrodescendiente, eh, eran afrodescendientes todas, necesitaba ser más negra y pintaban a las actrices negras para que fueran aún más negras eh, y cumplieran con el ideal social de que es ser negro. Entonces, hay, hay un montón de historias bien No, sí, la verdad es que es, es, es un. Es un... Pues sí, tenemos un pasado muy oscuro, ¿no? Y una deuda enorme con, con estas comunidades. Que bueno, eh, como como bien dices, o sea, apenas, es, ni siquiera es la punta del iceberg, ¿no? Apenas están eh, visibilizando estas problemáticas en, en todos los ámbitos, digo, en el, en, el, en el audiovisual, pues no se diga. Pero desafortunadamente también siguen siendo estas cuestiones. Eh, pues eh, está, están latentes, ¿no? O sea, hace justo en la pandemia pasó la de George Floyd, ¿no? En Estados Unidos, pues bueno, está, o sea, tú puedes pensar, ya tuvieron toda la lucha de, de, de los eh, 40, 50, 60 que se puso pesado el asunto y no, no han terminado, o sea, la segregación, en Estados Unidos apenas dejó de, de existir, eh, eh, eh, eh, oficialmente digamos hace relativamente poco ni 50 años está, está muy canijo y en México pues bueno ni se diga no eh, todas estas cuestiones que ya, que ya hablábamos de, de veladas que los medios han incluido un montón o sea los medios la incluso aquí de repente me, me, da, me da un montón de risa cuando las autoridades de, de acá de Tepoztlán sacan sus anuncios de lo que tú quieras como se bajan las plantillas de canva yo creo todos los modelos que ponen, todos son güeritos, dice esa chinga estos dos parecen habitantes de Tepoztlán, ¿no? o sea, hay que este taller, porque aparte eso me da mucha risa, ¿no? ahora bueno, que es el día de la mujer les van a dar un, un, un taller para que aprendan a bordar, bien bonito y ponen a una mujer blanca, así que, o sea, que a todas luces por supuesto no representa para nada la, ni, a, ni al 1% de la población de Tepos. bueno, ahí en su en su flyer, pues ahí bordando y, y son cosas que ni siquiera son conscientes, ¿no? Eh, y pues sí está está está muy canijo el, el asunto y como dices tú bueno pues nosotros lo que lo que hacemos lo que podemos hacer justo es eh, darnos cuenta de eso, ¿no? Tratar de de, de, de pues no, no echarle más sal a la herida, ¿no? Porque porque sí tenemos una deuda bien bien grande y y pues bueno Igual ya llegó aquí Carlita, que, que, que nos hace favor de acompañarnos, pero antes de que nos salude, me gustaría escuchar a Camila. Camila nos contaba una cosa muy emocionante, que hay, hay comunidades afrodescendientes allá en, en Bolivia, la verdad, honestamente, yo no me hubiera imaginado, porque, eh, voy a apagar su micrófono, Carlita, porque se oye, estás, com Eso, gracias. estás comiendo papitas y no nos comidas. Y, eh, y pues digo, en Bolivia tenemos todos el, el, el casi casi la imagen estereotipada de, de, de, pues, de las comunidades indígenas, ¿no? no, te, no te, estando tan arriba, tan, no tan cerca del mar, podrías imaginarte que no, que no hay estas comunidades. Pero bueno, platícanos, Camila, ¿qué onda? Ah, bueno, estaba pensando varias cosas, ¿no? Y eh, de hecho en la anterior vez les comentaba que es como bastante concreto donde hay más eh, personas negras aquí en Bolivia porque como el altiplano es muy frío eh, en principio los llevaron a Potosí porque en Potosí eh, extraían plata ¿no? y como eran personas que eran de África y el frío en Potosí es así terrible, muchos murieron, no sobrevivieron. Y terminaron viniendo una, a unas comunidades que están cerca de La Paz, que son como a unas 3-4 horas, pero el clima es radicalmente distinto, es bastante tropical. Entonces eh, se sentaron ahí, especialmente hay una comunidad que se llama Tocaña, y de ahí nacen algunos bailes como la saya afroboliviana pero igual en, en el folclore que tiene un peso muy importante en la cultura boliviana por el carnaval y todo esto que son fiestas así eh, tal vez las más representativas que tenemos aquí en Bolivia me parece que sí hay como varias danzas donde eh, se hace una representación bien discriminatoria de la comunidad afro, no en especial hay una danza que se llama tundiki que la comunidad afro está pidiendo que se prohíba esta danza porque no la bailan personas afros y se hacen blackface, o sea, se pintan la cara y como que es como una exageración de los rasgos afros y claro, también hay otras danzas como la morenada que me parece cuestionable, pero a la vez me parece que en ese sentido está representando eh, un episodio muy trágico de la historia de aquí porque es como que hace referencia a los esclavos de Potosí, que justamente les estaba contando, ¿no? Porque tienen como unos sonidos como de cadenas y el paso es como si fueran cadenas y la máscara muestra un poco ese cansancio de estas personas que trabajaban ahí en, en esa altura y con ese frío, ¿no? Pero especialmente la del Tundiki sí es como muy, muy inaceptable que se siga, promocionando esta danza y que incluso el Ministerio de Culturas diga que representa a la comunidad afro y la comunidad afro quiere que se saque esa danza, ¿no? porque es discriminatoria incluso la morenada es cuestionable pero está representando un episodio de la historia, ¿no? Cambia este otro es como realmente muy racista nomás o sea, como que no hay más trasfondo que eso ¿no? Eh, pero por otro lado eh, Retomando un poco lo que decía David hace mucho rato, me hacía recuerdo eh, a un documental eh, que se llama Estrellas, es eh, argentino, y que habla sobre Julio Arrieta, que es un señor que eh, era de una villa y tenía como su compañía de teatro y una vez una producción muy grande fue, fue a su comunidad porque querían grabar, creo, Evita, con Madonna eh, y querían hacer una escena así con, con, con las villas y que todo era pobre y como que ellos eran muy ingeniosos y se inventaron todo el escenario y los gringos dijeron, ah, interesante, y no los contrataron y ellos mismos copiaron el mismo mecanismo que había inventado la gente de la villa para hacer escenografía y no incluirlos, ¿no? Y no les pagaron y y contrataron actores para que hagan de estas personas en lugar de contratar esas personas que estaban dispuestas a actuar eh, y lo que me parecía interesante también de esta comunidad de Julio Rieta es que eh, hicieron una película, que de hecho está en Youtube todo esto, ahorita no me acuerdo el nombre de la peli pero es de ciencia ficción y es cómo sería si llegaran los marcianos para unos villeros argentinos, ¿no? Y me parece eso loco, o sea, que a veces en, el, en nuestro imaginario está como muy marcado eh, que la ciencia ficción tiene que ser en sociedades hiperdesarrolladas y nunca nos imaginamos cómo sería para nosotros en, en nuestro contexto vivir esta clase de cosas, ¿no? Y me parece que cada vez se está abriendo más en, en la literatura latinoamericana, pero también en el cine, ¿no? Este, Cien, este cine de ciencia ficción que es más basado en nuestro contexto. No sé si David algo le resonaba o, o quiere decir algo sobre esto. Es, eh, digo, de repente contrasta la, la situación en la que nos vemos, porque por ejemplo, esta capacitación que tomé está orientada a ficción, ¿no? Y, y muchas de las historias de la comunidad afro justamente tienen una orientación más sociohistórica porque están orientadas a la comunidad histórica. ¿no? Eh, hay, hay un montón de historia negra en América Latina y la historia negra en América Latina fue destruida por una ¿no? Por ejemplo, no, no mucha gente sabe que Bolivia tiene casas reales de afrodescendientes, ¿sí? porque han logrado restar una línea directa con realezas africanas. Entonces, me parece que en la zona de los yungas tienen reyes y reinas. ¿Eh? Entonces, hay, hay otras historias, por ejemplo, la esposa de Topa Camaro, eh, Micaela Bastida. Era, la conocían como la Zamba, también ella era podescendiente, una de las lideresas o líderes reconocidas de los movimientos indígenas era podescendiente. El caso de, de María Remedios del Valle en, en Argentina eh, es una mujer negra, la, la reconocen como la madre de la patria argentina. Todos los 8 de noviembre celebran en, en la Argentina el Día de la Afro-Argentinidad por una mujer negra. ¿no? Aquí en México ni se diga, ¿no? se le celebraron, muchísima gente en México le celebraba a Barack Obama, siendo el primer presidente negro, México ha tenido como cuatro presidentes negros, el primer y segundo presidente, tampoco. presidentes mexicanos eran afrodescendientes, es decir, primero ¿no? Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, y la independencia la firma un negro, ¿no? con, con Iturbina, Guerrero con Iturbina. Entonces hay muchísimas historias que, que deben de visibilizarse. ¿no? ¿A, a, a qué va esto? Que sí me hace muchísimo sentido de que en muchas ocasiones eh, lo que vivimos como, como comunidad eh, se, se encuadra o se enmarca dentro de experiencias personales siempre marcados por la violencia eh, cuando en realidad esta, esta correlación directa que existe con la violencia está limitando la, la, la producción creativa ¿no? de los artistas que, que, que pueden generar audiovisual. ¿no? Justamente esta historia de, de Evita me, me llamaba mucho la atención porque algo así he visto que sucede en comunidades afro. ¿no? El, el cortometraje me recordaba un cuento que, que está aquí, que, no, que, que, que creó no me acuerdo quién fue, creo que Héctor Chavarría, que se llama de cómo el roñas y su mamá salvaron al mundo una nave espacial que empieza que empieza el cuento con una nave espacial aterrizando en Tepito, un barrio bravo de la Ciudad de México, entonces claro que hay realidades latinoamericanas que tenemos bien compartidas y que siempre van a hacer eh, mucho eco, sobre todo porque nosotros tenemos una historia compartida de colonialismo. El, el colonialismo de seguro que de repente Antonio ve en Canadá se sentirá muy ajeno inclusive la violencia y discriminación que pueden enfrentar allá porque pues fueron otros colonizadores los que pudieron pero en América Latina todas estas historias se van replicando porque al final teníamos a los mismos colonizadores que tenían los mismos proyectos de historia, de nación y de creación de Estado y cuando se independiza América Latina aunque tengamos diferentes geografías que los mismos procesos de independencia y de construcción de la nación. y también estos procesos se replican por las mismas violencias y discriminaciones en México hay un borrado histórico de la comunidad negra impresionante ¿no? al grado de que hay gente que todavía te dice en México no hay negros cuando hay dos y medio millones de negros, negros en, el, en el censo de población acá en, en Morelos de seguro en algún momento Mencho lo ha visto hay personas que tú ves fenotípicamente negras, ¿no? la, la piel oscura, el cabello con un rizado impresionante y hermoso. Cuando tú les preguntas, ¿tú eres parte? No, no, yo no tengo nada de negro. Entonces, hay un borrado histórico eh, que responde este, a esta necesidad de construir narrativa de nuestra construcción nacional. Eh, por ejemplo México es similar a, a Bolivia y a Perú en, en el, en el ah, enaltecimiento de lo indígena pero de lo indígena pasado no del indígena moderno El indígena moderno es una representación de todos los vicios sabidos sí, y por haber pero ah, cuando miras los pueblos ancestrales y sus sabidurías no, mírate en Chitlán, mírate en Cotihuacán, pero ahorita te encuentras con un agua de feo y también México se aparece en Argentina por el borrado de la población negra, en Argentina intentó haber eh, genocidio, pero población afro argentina existe, ¿no? Tango se lo deben a, a, a los barrios negros de Buenos Aires, por ejemplo, y aquí en México, el son jarocho, ¿no? eh, muchísimas comidas tradicionales, para empezar el son jarocho, ¿no? <risa> para empezar. No, oh, claro, hay, hay muchísimas comidas tradicionales que tú le preguntas a alguien, ¿de dónde son mexicanas? Son africanas. La pancita, los plátanos fritos, no sé, inclusive los dulces que comemos el en día de muerto, las cocadas, las palantietas, eh, tú vas a Colombia, esos son dulces afrocolombianos, ¿no? Entonces hay, hay un montón de cuestiones que debemos de, de, de visibilizar desde ahí, ¿no? creo que la parte más importante es cuidar nuestras narrativas. Hace algunos años hubo en México una película que se llama La Negra y, y la vinieron como la primera película protagonizada por actor mexicano. La película que venía a romper todos los estereotipos le dieron un montón de visibilidad y premios, pero tú escuchabas al director y él decía no es que yo quería trabajar con negros más negros, ¿no? Porque me dicen que esos son más salvajes, entonces Imagínate, ¿no? Y, y esto ocurrió por allá de 2012, 2014, ¿no? Y tiene muchos años, ¿no? Y, y, y de re todavía ese es uno de los grandes pesos que existen aquí, ¿no? Que, que en lugar de visibilizar trabajos, no solo de personas negras, sino trabajos con sensibilidad, de, de personas, digamos, no afro, pero que tienen algún grado de complicidad con las experiencias, ya sea porque es un indígena que entiende de discriminación, o porque es realmente una persona pues, mestiza o blanca que, que realmente tiene un grado de sensibilidad impresionante, pues se visibilizan estas obras de, de, de gente visible. Eh, y, y producciones, pues aquí, aquí hay aquí hay varias interesantes. Hay, hay, yo creo que será interesante ver qué sucede como en unos 5 o 6 años. Cuando rompamos este esquema de narrar las historias desde la comunidad los locales eh, y empecemos a experimentar otros grados de cine, ¿no? desde la negra. Ahí, ahí pues, yo, yo sí, por ejemplo, le, le echo muchas porras no solo a Mel Ginterwalder con su película negra, sino que a Ebony Bailey, que ella también tiene una, una historia bastante interesante dentro de su identidad, porque todos lo tenemos. Eh, Clemio Villamistar está trabajando en Guerrero, un montón de, de cuestiones de cine comunitario. Balán ¿no? eh, Toscano creo que está por estrenar su, su documental sobre una de las grandes activistas del movimiento afro, que es yu un artista que no solo representa el movimiento de sino ¿sí? con discapacidad. ¿no? Y por supuesto Andrés tiene algunos proyectos transmedia y sé que el mismo André Los Sánchez de entrada al cine experimental con pues, varias ocasiones, entonces hay, hay producciones bastante interesantes, no hay gente, ya hay, hay talento ¿no? quien se está llevando como 30 premios o sea, con, con Negra ¿no? en festivales internacionales, bien sabrosos pero pues hay que darle tiempo Pues sí uh... <tose> Pues todo, todo afortunadamente va, va cambiando para bien, esperemos que este tipo de, de, de situaciones cambien, eh, como dices David, en, en pocos años podamos ver más y más, más eh, espacios en, en la industria uh, audiovisual, en el área audiovisual, porque en México no, no es una industria, tomados por, por esas comunidades, pero como, como bien decías, no para contarnos sus historias de... De, de, de tristeza y dolor, sino para poder tomarlas como cualquier persona las, las, las pueda tomar. Y bueno, Carlita, eh, ya sé que te perdiste la mitad de la conversación, pero igual quieres, quieres platicarnos algo, pasar a saludar. Pues en realidad no saludo, porque sí, me perdí mucha la conversación, no sé qué hablaron antes, entonces. pero pues este, es un gusto, David, que estés aquí, en nada, es original. Y pues saludos a Camila, Antonio, bueno, digo bunt, bunt, perdón, bunt. Y a Micha. <risa> ya tú estabas diciendo Antonio. ¿no? Y este no, no, no. Pensé que le decía Toño, ya sabes que le encanta que le diga Antonio. a Antonio? ay. No, pues sí, muy interesante todo lo que están platicando. Este. Eh, pues creo que en realidad sería redundar, ¿no? En las ideas, porque al final de cuentas, o sea, esto que decía David sobre, sobre la comunidad afrodescendiente en México, que pues yo creo que comparte una cuestión curiosa justo con, con los pueblos este, indígenas en México también, u originarios, mejor llamados, que es esta parte de... En el caso de los indígenas, bueno, pues el rollo este de ah, qué bonito todo lo ancestral en efecto, ¿no? Como que visto como pieza de museo y mucha gente no se reconoce uno en México como descendiente indígena aunque tú ves los rasgos y pues yo creo que la mayoría o sea, hay un, muchos pues debemos tener rasgos indígenas en algún punto no a lo mismo pasa con la comunidad afrodescendiente hay mucha gente afrodescendiente que no se reconoce afrodescendiente en este momento no eh, y creo que esto es algo muy interesante porque Quitamos como el mito, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo de indígena, o sea, que ahorita no se hablan, ay, no, sí, es que ahorita hay un revival y hay gente hasta que le cae mal que, que, que, que se estén volteando a ver, en este caso, a los pueblos originarios. Yo creo que esto que les caiga mal ya es sintomático, ¿no? O sea, ya te está hablando ahí de, de un no reconocimiento, una no aceptación. Y entonces cuando también me acuerdo que en algún momento empezó a salir este asunto de la medicina, ¿no? La medicina, por ejemplo, en el caso de, los, eh, de la gente afrodescendiente, ¿no? Que decían, pues es que mucha medicina no está hecha para nosotros, ¿no? Y aunque estamos, somos mexicanos y todo, pero pues al final de cuentas nuestras raíces afro, pues no nos funciona, ¿no? O hay cosas que, los diagnósticos que no tienen que ver tal vez con ni con nuestro genotipo, fenotipo, etcétera, ¿no? O sea, entonces, este, ¿cómo se llama? Pues hubo también mucha gente que reaccionaba con una negativa, así de, ay, por favor, ya van a empezar de llorones o así, ¿no? Entonces creo que esas cosas son sintomáticas y creo que una cosa importante es poner eh, tanto a, la, a los pueblos originarios ¿no? y a los, eh, a los pueblos afrodescendientes, es más, a la gente afrodescendiente, como algo que está vivo, ¿no? Como que, o sea... Que, que seguramente también en los genes de muchísima población hay unos muchos más marcados, en otros tal vez mucho más ligeros, pero están presentes, ¿no? Entonces, que es algo actual, que no pertenece al pasado, a una, o sea, solamente a una historia pasada de cientos de años y que ya dices, ay, no, pues está bien lejos en la historia, ¿no? Sino que, en efecto, es también reconocerte con, con el otro, ¿no? Y saber entender que que dentro de esas diferencias, pues al final de cuentas, hay una conexión entre todos también, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, que pues, es una de las cosas que hablaba David, y pues sí, creo que en la creación, pues obviamente no se va a evitar, ¿no?, hablar de, eh, o pues sí, de que se hable de, ay, no, pues esto me hizo sufrir, ay, mira, es que mi pueblo fue invisibilizado, porque eso es parte de pero es solo un paso, ¿no? Es solo como una, un momento para pasar al otro, que es donde ya todo el mundo dice, ah, pues sí, ya no te causa ruido, ya no es, ay, mira, yo no sabía que, <ríe> digo, voy a decir una expresión, así chistosa, ¿no? Yo no sabía que, por ejemplo, en México había tantos migritos, ¿no? <ríe> no, o sea, cosas así, ¿no? Y este... <ríe> y eso va a ir cambiando, ¿no? Va, va a ir cambiando en la medida en que también los aceptemos y, y aceptemos a los otros con sus diferencias, pero también en estas similitudes y en lo que compartimos, ¿no? Entonces, este, creo que pues al final de cuentas ya lleva unos años trabajando en esa parte, ¿no? De, de ir reconociendo a los Pueblos que les llaman minoría, pero que en realidad, pues así que dirías que minoría es, pues tampoco es tan minoría, ¿no? O sea, en realidad es que son muy numerosos, pero que más bien se les ha minimizado, ¿no? Este, no y no solo a, desde una historia oficial, sino nosotros como sociedad, como parte de esta sociedad, hemos formado parte de, de esa invisibilización y minimización, o como se pudiera decir, no sé cómo se diría. Este, Creo que también ahí es donde pues, tenemos una responsabilidad, ¿no? Que es también ir cambiando nuestro paradigma al respecto. Entonces... Eh, pues no sé, creo que creo que coincido en muchos puntos de los que hablan, ¿no? Pues no puedo no coincidir, porque pues al final de cuentas, de lo que se trata cada vez es ir yendo hacia una apertura, ¿no? De, del pensamiento, de la conciencia de todo, para entender que aún dentro de muchas diferencias, que debemos respetar a fuerza esas diferencias, porque no tenemos por qué homogeneizar nada pero al mismo tiempo reconocerte como parte de, de esa sociedad y diferente al mismo tiempo, y yo creo que eso está bastante chido, ¿no? Y pues sí, como bien dice David, pues ya el tiempo, poco a poco, ¿no? Con el tiempo se va a ir obteniendo ese cambio paradigma cada vez más fuerte, ¿no? En todo sentido, en los diferentes ámbitos sociales, ¿no? Pues ya, yeah. <risa> disculpen por mi monólogo. <risa> Está no, bien, Carlita. Pues sí, eh, insisto, tenemos una, una deuda bien, bien grande y eh, retomando un poquito David ya para, para ir cerrando esto que decía Camila de, de, de cómo eh, esta comunidad de, de, en Argentina hizo suyo un tema de ciencia ficción para... Para representarse Es una de las cuestiones Por las que eh, esta edición Porque el, el afrofuturismo Me parece tan importante no A mí yo tuve la, la pues, fortuna De experimentarlo de primera mano Cuando, cuando tuve la suerte de viajar a, a, a Dakar, a Senegal Desde ahí me quedé fascinado Con cómo, cómo es, son, son capaces de eh, Trasladar toda esa Parafernalia que bien decíamos de repente Solo sucede en las en las ciudades, o sea, digo, no hace falta más que ver una película de Hollywood. Todo lo que pasa de ciencia ficción sucede en Nueva York o en Los Ángeles o en ciudades súper ultra industrializadas. Y el afrofuturismo le, le ha dado la posibilidad a, a las comunidades afrodescendientes de que sean el centro del universo. ¿no? Y a nivel literatura, por lo que he estado investigando, está súper desarrollado. En, en, en propio Latinoamérica, el otro estaba oyendo una mesa de. de de diálogo donde hay, hay varios creadores en Cuba, en, en, en República Dominicana, en, que, que están también incursionando en, en la cuestión futurista desde, desde esta perspectiva, entonces por eso bueno, aparte de que la, la este, estética de todo este asunto que, que que me parece eh, fantástico, porque muchas de las cosas que me, me tocó ver estaban hechas con elementos comunes y corrientes, ¿no? con papel aluminio, con cubetas, con cascos de motocicleta, todo eso me parece brutal, ¿no? Me parece, eh, incluso están indagando ahí, buscando grupos musicales también que, que bueno, a nivel musical, nos deberíamos hincar y, y besar los pies a la cantidad de, de, de cosas que le debemos, que la música, eh, occidental le debe a, a, a las raíces africanas, eh, de cómo han, han eh, eh, dejado su huella súper importante en, en, estos, en estos ámbitos, entonces por eso, por todo este choro que me acabo de echar, es que dijimos el afrofoturismo, necesitamos que tenga como, como un, un, un eh, eh, espacio y le dedicamos esta edición, y bueno, nada más eh, David, para, para ir cerrando te digo, yo sé que eh, de hecho ya nos pusiste en contacto con, con un colega tuyo, para justamente hablar de este tema, ¿no? del, del afrofoturismo un poco más a a fondo, pero tú como ves, digo, platicábamos el otro día que, bueno, se vende The Black Panther como la gran película pro futurista y yo decía, bueno, pues es que no, pero por ahí me hicieron tar que, pues, digamos, de alguna manera es de las pocas películas que lleva esto, este tema al, al mainstream, ¿no? O sea, más allá de si estamos de acuerdo en que Tenoch estaba de, de, de adorno, de sobra, para cubrir cuota, para lo que tú quieras, pero es, es un, un nivel en el que, por ejemplo, no, no hay un mexafuturismo que haya llegado, ¿no? O sea, en México no hemos llegado a estos niveles de, de que se cree una película de... y que además sirve para para eh, que se conozca esto esta, esta cuestión del tema afrofuturista en todas partes. Entonces, bueno, me gustaría conocerte un poco tu opinión, David, en este sentido. Rara, ¿no? Por un lado, he tenido la oportunidad de compartir con esta banda de actores y actrices que, no raro, que hablan de la representación de medios y de, de la cuestión de personas negras y morenas. Ideológicamente creo que les falta mucho. Black Panther es un reflejo de ella, ¿no? Porque El es mexicana. Ella misma no se reconoce mexicana por la discriminación que claro. había vivido aquí. Y, y solamente la voltearon a ver cuando pues, la nominaron a los Oscars ¿no? el resto de su vida nunca se le ha reclamado ¿Sí? o sea, se eh, entonces también Black Panther fue un reflejo justo de, de, de algo que por ahí mencionó Camila y que recomendarla, que es esta indigenización de los latinoamericanos y nosotros como extranjeros. La, la negra mexicana estuvo ahí desde la primera película, pero solo México se despierta, hasta que el güey moreno que habla de los artículos de la los aparece. Entonces, pues ahí creo que hace falta mucho diálogo. Afrofuturismo mexicano. Existe, sí. Eh, existen audiovisuales, que yo sepa, no. no lo no puede haber por ahí, lo escondido, ¿no? Eh, pero sí ha habido muchas semillas al respecto, ha habido muchos no. Creo que es difícil cantar un afrodisciplinismo desde la diáspora, también porque volvemos a un tema muy conceptual y muy ancestral. Nosotros, como personas afrodescendientes, tenemos un nexo con la tierra. Eh, indiscutible lo, lo que decía de la, de la hacienda ¿no? Estos personas, pero nosotros entendemos que de cierta manera no pertenecemos tierras de los pueblos originarios eh, estamos marcados por la violencia del colonizador pero nos, si, si nos ponemos en una construcción bien bien profunda digamos muy ligada con algo espiritual nosotros llegamos aquí por el escopista. pero el espacio no es aquí. ¿no? ancestralmente pertenecemos a otro lugar. Entonces es difícil concebir un autoturismo de la diáspora por este rollo, ¿no? Porque nos entendemos como personas víctimas de un proceso muy real y de un proceso que nos trae estas tierras y que nos deja agotados a nuestra merced. ¿no? Entonces. He escuchado, hemos tenido pláticas, digamos, no sobre proyectos, bien informales, pláticas de, de perros, la verdad, entre eh, compañeros y compañeras del movimiento, y existen varias semillas y varios planteamientos teóricos bien interesantes para la No sé hasta qué grado y hasta qué momento van a estar tan quienes, pero existen, ¿no? La, a mí la, la oportunidad más interesante eh, que, que también te aviento para activar todo lo que están teniendo es acercar a las personas que eh, a, a, no es tan sencillo, no aquí en, particularmente aquí en Morelos hay muchísimas personas no se reconocen, entonces invitarles no sé, no sé qué les genere ¿no? pero justamente tener estos espacios de, de visibilidad de, de temáticas que apenas están entrando como, como en las prácticas de mesa de las familias en México y en América Latina en general. Sería muy interesante ver como que vas con un Creo que puede haber eh, un, un afrofuturismo extra muy pronto, pero también requiere de las personas correctas en el momento correcto que tengan el corazón en el lugar indicado eh, mientras el cine siga... De, de repente utilizamos este término de la pornografía, pero no va tan orientado por la pornografía, Va muy orientado por el, el, el consumismo étnico, el consumismo folclórico. Quieren historias de la comunidad, solamente pensando desde la comunidad eh, Quieren historias de la persona que va por primera vez por negro, negro, que es maravilla con otros castellos. Entonces, si en el momento llegan las personas que me llaman a la vez, va a haber una plétora de historias, va a haber un montón de historias que, que en serio, eh, ¿qué les puedo decir? No, no puedo darles como ejemplos de ellas porque sé que son muy, muy, muy personales y muy hermosas de mis colegas, pero, pero en resumen. No, ni se imaginan las es ideas que circulan acá dentro. Creo que vendrá un momento muy interesante para verla para verla, y también puede haber inflexiones muy interesantes, porque es diferente cómo concebimos nuestra co-descendencia. ¿no? Por ejemplo, Andrés siendo siendo la primera generación y su un hombre no tiene una manera de meter y conseguirse y ver al mundo, eh, que por ejemplo una persona que vive dentro de una comunidad afro-reconocida ¿no? como es Parmiquitapa, o yo que sé Jamiltepec, llano grande, o personas como yo que tenemos una afro-reconocida, pero que en nuestro pueblo no se pertenece, tenemos que buscar la Entonces, nada, eh, creo que le, les, les va a parecer algo muy interesante, y ojalá podamos mantener vivas estas expresiones, eh, podamos encontrar un espacio para crear eh, festivales culturales, festivales cinematográficos afro en México. Ha habido colaboraciones también maravillosas, por ejemplo, el Festival de Cine Africano, no recuerdo donde, durante la pandemia hubo un festival de cine africano que tuvo contacto con las poblaciones afrocolombianas y que al menos en Colombia también estuvo disponible eh, 200 películas de la diáspora africana entonces sería interesante traer este tipo de cuestiones aquí y pues nada, yo les recomiendo que se echen al menos la búsqueda de Google de cineastas negros, de producciones negras en México y van a ver que ya hay, ya hay bastantes ¿no? y todos estos están están rompiendo paradigmas, no solo raciales, no solo comunitarios, sino creo que también están rompiendo paradigmas personales. Eh, en, como, como reflexión para cerrar. Uno de mis sueños siempre fue crear cine. Y el cine era de terror, ¿no? Esto antes de, de meterme estos ruidos me decían horror no, la, la prepa, la facultad, todas ¿no? las películas que me aventaba. Y, y es muy interesante porque yo estudié mercadotecnia y entendía que para empezar no tenía dinero ni para una cámara. Mi familia no tenía eh, el dinero para darme una cámara digital y ahí tener al niño estando grabando. Por lo tanto, escuelas de cine en México, estar en el CCT o, o cualquier... Inclusive en la carrera de cinematografía del Estado de México, pues era imposible. Lo que me quedó fue estudiar mercadotecnia porque la publicidad era algo donde te enseñaban audiovisual y te enseñaban comunicación ya, pero la publicidad en México también es un ámbito bastante ¿sí? en algún, cuando estaba intentándose mis prácticas en alguna agencia lo primero que me decían, no, es que tu cabello es poco profesional estaba ah, el güey con, con Dress detrás de mí, pero claro, era el güey blanco de Polanco mi cabello natural sí es poco profesional ese güey nunca tuvo ningún tipo de problema entonces al final del día, yo me dedico a, a hablar sobre. La educación también es otra de mis pasiones, pero me dedico a visibilizar a nuestra comunidad y a pelear por nuestros derechos colectivos, no solamente porque tengo un compromiso, o porque quiera ver libre a todas las personas negras, digo, si las quiero ver, pero no surge desde este idealismo. Surge porque la realidad que me toca es darme cuenta que realmente marrismo siempre me iba a ser por las puertas de hacer lo que yo quisiera. Y ni siquiera es un racismo velado porque no soy una persona fenotipicamente negra. Tienes este racismo sutil que te dice, ah, tu cabello no es profesional, ah, estás muy grande, estás muy gordo, ¿no? Tás miedo en la calle, no, no hablas con los clientes porque, porque tú pareces un asaltante. Entonces, eh, dedicarme a este rollo al final me abre la oportunidad de explorar las cosas y tener que me hacen feliz, lo que quiero y creo que en mi situación hay un montonal de chicos y chicas cuando escucho a, mi, a mis alumnos y alumnas o ambiente, hay muchísimos que al final del día quieren dedicarse a las artes la realidad es que si no cambia este sistema pues no nos vamos a poder dedicar a las artes ni para vivir ni para vivir y, y creo que mientras abramos estas oportunidades de diálogo y mientras más espacios comiencen a tener estas decisiones va a haber más oportunidad de escuchar estas historias no solo de personas que pues, dentro de lo que caben yo me siento que he, cons me he consagrado dentro de mi carrera sino de chicos y chicas que vienen sobre de personas de pueblos que tal vez nunca han tenido la oportunidad de hablar de sus ideas porque la gente se burla de ellos en entonces pues nada creo que tienen tengo la fe de que que, como decía Milcar Cabral, es una aurora para todos y es que el cambio pues, está por llegar, ¿no? donde existe un mundo que está para todos eh, haya un arte para todos. Fantástico, David. Pues sí, la verdad es que eh, es un tema apasionante, es un tema eh, que nos parece fundamental, como dice seguir hablándolo, seguir platicándolo. Y pues nada, nos queda a nosotros la. Poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera, eh, abonar a, a la visibilización de, de este gran trabajo. Honestamente te confieso que eh, esperaba yo que llegaran solitos, pero creo que sí, tienes razón. La gran, es una gran idea salir a buscarlos. Y, y, eh, yo conozco a, a, a Medfin, eh, entonces preguntarle, ¿no? También hacer estas conexiones para poder eh, acercarnos a, a estos temas. Y, eh, y pues bueno, nada, la convocatoria de Ultracinema está abierta, recuérdales a tus colegas que estén metidos en la audiovisual, pues ahí está, ahí tenemos eso, esa posibilidad nosotros de poder darle espacio y, eh, y visibilidad, visibilidad a sus trabajos. Eh, no no Tienen que ser afrofuturistas, digo, me encantaría, estaría fantástico, ojalá que alguno de ellos esté en eso Y, y, y ojalá que también podamos verlo y, y poderlo disfrutar en, el, en, el, en algún momento, en alguna edición del festival Pero bueno, ya nos contaste que se están ahí cocinando cosas interesantes Y, y pues también luchar juntos, ¿no? Para que esta cuestión de, de, de seguir abriendo los espacios y cambiando la, la mente de las personas que deciden los apoyos eh, pues también eh, incida y podamos justamente ver eh, cristalizados estos esfuerzos y pues bueno David nos encantaría seguir platicando pero creo que el tema da para más entonces igual en un futuro no muy lejano seguiremos dialogando conforme vayan avanzando las actividades de, de esta edición del festival eh, queremos eh, hacer un montón de cosas justo pa también para para aprender más no te digo o sea honestamente nosotros lo, lo, lo, lo vivimos desde fuera Obviamente tenemos eh, mucha noción de lo que está pasando Ya nos pusiste aquí puntos muy claros de cómo está la situación Nos, nos alegra conocerlos, pero siempre lo haremos desde la orillita Y qué mejor que acercarnos a personales como la tuya Para poder eh, eh, conocer un poco más del tema y, y aprender Y pues nada, eh, tenemos una tradición muy bonita que es despedirnos con un mensaje positivo algo algo este, que, nos, que nos deje una reflexión que nos ayude a, a, a seguir con, con nuestra labor de difundir el cine que no usualmente no es visible como lo hacen sin experimentar que Estaría buenísimo darles la, la, plantear una posibilidad de hacer un taller de, de acercamiento Porque como ya decías David, tenían a lo mejor sus preocupaciones son otras Y pues por ahí se han ido, no, han decantado un poco la cuestión de, de, de, de las cosas que están narrando en, en términos audiovisuales Pero acercarles la posibilidad de, de, de que conozcan eh, de primera mano eh, la creación audiovisual y, y plantear un taller así, creo que estaría fantástico, ya lo practicaremos ya platicaremos, de ahí porque podemos, creo que, explotar eh, nuestro conocimiento del cine experimental y la creatividad que puede haber en, entre los colegas tuyos eh, de, de, de, de crear cosas maravillosas. Pero bueno, vamos a empezar por eh, Camila. Camila, despídete de esta bonita emisión de Nada es original. Bueno, que también conversar me hizo pensar ¿no? en qué intentos hay aquí de hacer algo más futurista en base a, a, a nuestro contexto, ¿no? Y principalmente en la literatura les recomiendo una novela que se llama De Cuando en Cuando Saturnina y un cómic que se llama Altopía, que salió el año pasado, eh, que es sobre la ciudad del alto, pero como futurista todo, ¿no? Eh, y de hecho, que hay otro cómic. De hace años que se llama el Cusillo y que igual se piensa la paz con una plataforma enorme que cubre el cielo y todo es gris y, y hay como estos intentos de hacer, no intentos, esta, esta ciencia ficción ¿no? latinoamericana y de pensar cómo va a ser el futuro desde nuestro contexto, distopías más que nada, pero bueno, eso me, me quedé pensando mucho en eso y Un saludo a David y gracias por venir Gracias, gracias Camila Maestro Bund Pues gracias David eh, Yo creo que es un tema que como dice muchas sí, va para más Pero eso está bueno porque Es un pretexto para que Vuelvas a venir y pues, Puedas platicar más eh, Con nosotros Y eh, sí, yo creo que es un tema que Podemos, podemos hablar y hablar Y pues no agotarlo, ¿no? Porque creo que se ha, se ha hablado muy poco eh, acerca de, de nuestras comunidades. Porque pues finalmente son nuestras comunidades, ¿no? Este, porque estamos, pues, en, en, en, en, en un país que es multi, multicultural, multietnico y eso nos pues, enriquece enormemente, ¿no? Lo, lo, lo, que, lo que tenemos y eh, pues, pues nada, pues estar, estar pendientes a, a, a la programación y eh, pues que inscriban sus trabajos estaría sensacional. Fantástico, Maestro Bunt. Carlita. Pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias este, por compartir a Camila, a y pues sobre todo a David, ¿no? Que, que ha regalado esta hora y cacho de su vida <ríe> para platicar y pues, este, pues a seguir creando y a seguir imaginando mundos diferentes, posibles, muy posibles, yo creo que todo es posible mientras estemos en acción, ¿no? Y, y no perdamos nuestro hilo. Y pues ya, muchísimas gracias acá por la presencia y todo. Gracias, Carlita. Pues David, te dejamos... El cierre de este capítulo Para que, que nos hiciste el favor de acompañar y te agradecemos Muchísimo la, la conversación Pues No, no regalé mi tiempo Al final en, Cuando encuentras personas Con quien compartir Lo más profundo de tu ser Quién eres Para nada no te Es un momento Que no todos los Días de no todas las personas que tienen, y pues aprecio que me hayan escuchado y aprecio sus sensibilidad. Y pues nada, reafirmo uno de los sistemas de pensamiento filosóficos africano más nosotros somos porque pertenecemos y no necesitamos ser parte de una comunidad específicamente de un grupo étnico para pertenecer a una causa o una mente. Mientras hagamos lo que hacemos con respeto y tengamos la sensibilidad y, y el entendimiento de, de lo que viven otras personas en eh, nuestra presencia y nuestro están en nuestros entonces qué maravilla poderles conocer y e encontrar y pues tener lo que quieran gracias. muchas gracias david sin duda sabias palabras es este es un poco también eh, el espíritu del cine experimental, ¿no? O sea, no importa dónde estés, quién, de qué seas, de qué color seas, de no importa. Incluso si tu alma es negra, el cine experimental te va a dar una posibilidad de, de crear algo algo lindo. Y pues por eso estamos aquí, ¿no? Este, unidos de, de distintas trincheras. Ya, ya, ya lo vimos, o sea, eh, distintas geografías incluso tratando de eh, poner nuestro granito de arena para para eh, abrir los ojos al mundo sobre la maravilla que es crear y bueno, ahorita en, este, en este, esta edición especial de Ultracinema pues con este tema tan, tan interesante. Y bueno, nada más ya para cerrar, eh, les recuerdo que por favor se suscriban que, eh, al canal de youtube o que si lo escuchan en spotify o en donde sea que lo escuchen estamos en prácticamente en todas las redes todos los lugares donde se puede escuchar este algún podcast ahí estamos subidos entonces bueno particularmente en youtube por favor comenten denle like compártanlo para que algún día eh, le podamos arrancar unos pesos al, eh, al monstruo capitalista y con eso pues darnos la gran vida ¿no? monetizar nuestro canal de youtube y poder hacer el ultracinema mega fantástico con el que siempre hemos Hemos soñado, pero bueno, mientras eso sucede, por favor, eh, suscríbanse y compártanlo para que eh, eh, muchas más personas se, se enteren de lo que estamos haciendo, de lo que estamos platicando. Y pues nada, nos dio mucho gusto eh, tener aquí a David Gómez y pues eh, los escuchamos en la siguiente emisión. Gracias, Carla, gracias, Camila, gracias, Maestro Bunt. Eh, nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Adiós.